Hola, este es un vídeo así cortito y bastante rápido, supongo, en el que voy a explicaros cómo, bueno, una de las herramientas que, que yo utilizo que me ha ayudado muchísimo a ahorrar espacio en mi navegación cuando trabajo en el ordenador uh, y organizar mejor también todos los temas que consulto, etcétera. A ver, si os pasa como a mí. Uh, yo soy capaz de llegar a acumular aquí arriba mmm, 500 pestañas, o sea, de normal, porque aquí he abierto algunas simplemente como podría ser un ejemplo de, mira, pues tengo mi web, tengo aquí Amplifier para la gestión, la, mis páginas, estaba mirando algo en Amazon, mi perfil... Bueno, yo puedo tener aquí tropecientas cosas abiertas y seguir navegando y a cada página, y me meto en Google y, y digo, mira, pues es que ahora quiero buscar información Uh, yo qué sé, de um, silla de oficina ergonómica ¿no? Y yo soy capaz de hacer esto y decir, ah, pues mira, todas estas Y voy dándole, a abrir una pestaña nueva, abrir una pestaña nueva Abrir una pestaña nueva, ¿vale? Y aquí se me va acumulando, acumulando, acumulando No sé si os sonará familiar Bien, pues uh, OneTap es una extensión para Chrome y también para Firefox Que nos ayuda a gestionar todo esto Porque llega un momento en que estas pestañitas se hacen tan pequeñas que ya no ves ni el nombre ni sabes qué es Solo ves el icono y en algunos casos, como no conoces las webs Porque aquí digo, mira, es Canva, es Drive, es Paypal, es YouTube Pero llegará el momento en que dirás, no tengo ni idea de qué hay aquí Y tienes que empezar a mirarlo ahí como, uh, bueno, que cuesta muchísimo navegar Y además corres el riesgo, yo voy a ir abriendo aquí para que veamos cómo queda al final ¿no? Aunque yo creo que esto le va a sonar más de una eh, corremos el riesgo de que al final el navegador pete, ¿no? Porque estamos ocupando tantísima memoria de trabajo que llega un momento en el que, en el que la navegación no es fluida, en que se tardan mil horas en abrirse las cosas uh, o incluso a mí me ha pasado más de una vez que si <ríe> llegas al tope de pestañitas que permite el navegador y se cierra y nunca más las puedes volver a recuperar, ¿Vale? Pues aquí estamos en esto, es un ejemplo, he estado abriendo aquí yo sin ton ni son Pero podría ser perfectamente lo que yo acumular en una jornada de trabajo o, o menos, ¿no? Pero bien, pues OneTab lo que os he dicho, es una extensión para Chrome Aunque también está disponible para Firefox Que la podéis buscar directamente aquí en, en, su, en su página web O si no, si vais a extensiones dentro de Chrome y la buscáis, pues también la encontraréis Pero si no, desde aquí es tan sencillo como ir aquí debajo y te, te abre y te pregunta quieres instalarla vale yo no le tienes que dar a añadir extensión y ya está yo no lo voy a hacer porque ya la tengo vale una vez de la vale que ha fallado la instalación claro una vez está os aparecerá este iconito de aquí que es el OneTab ¿eh? que es aquí es donde ocurre la magia que vais a ver si yo le doy pam pam pam han desaparecido todas las pestañitas y me las ha ordenado todas aquí vale uh, aquí como yo ya tengo otras sesiones hechas pues hay más pestañas de las que realmente yo he acumulado no pero aquí lo interesante es que eh, como te las comprime y todas no te las saca de, de la, del navegador y te las pone en una única página no estás ocupando recursos con lo que tu navegador va a estar mucho más fluido vas a trabajar de forma mucho más ágil para mí es mucho más fácil ir y encontrarte este listado aquí uno debajo de otro de las pestañitas, en lugar de ir mirando y ves clara, clarísimamente qué es cada cosa, ¿no? En lugar de ir mirando a ver dónde está esa pestaña que te acuerdas que habías abierto, ¿vale? Y desde aquí, que tú en un momento decides, no, mira, es que esto realmente ya lo puedo cerrar porque ya lo he mirado, ya no me interesa, lo puedes hacer desde aquí, lo puedes hacer desde eliminar todo y te borrará las 25, um, ¿vale? Uh, o, venga, vamos a ver más opciones que tiene. Si yo ahora quisiera restaurarlo todo, pues le doy a restaurar todo y automáticamente, venga, me lo pondría todo igual que estaba. Eh, podemos tener diferentes grupos de pestañas, ¿no? Puedes haber abierto cinco, por ejemplo, y de decir, mira, pues yo qué sé, artículos que quiero compartir esta semana. Te has abierto ahí como cinco páginas uh, y las has puesto. Pues tú podrías ponerles un nombre aquí, ¿no? De, de decir, yo qué sé. Curación de contenidos, por poner un ejemplo. Y lo tienes aquí puesto. Este el nombre lo puedes hacer haciendo clic directamente aquí o desde aquí, en el más, uh, llamar a este grupo de pestañas. vale ¿Qué más podríamos hacer? Pues por ejemplo, si tienes otra pestaña y dices, no, mira, es que esto va a este grupo, te lo podrías mover y lo mueves de sitio, ¿vale? ¿Qué más puedes hacer? Puedes coger y puedes decirle bloquear este grupo de pestañas. ¿Por qué? Para que no las, la borres por, por error, ¿no? Si tú le das a bloquear, te pone este candadito aquí y tú ya no lo puedes borrar ni por error, ¿no? Porque según como lo tengas configurado, uh, puede ser que, la, que cuando la abras, cuando abres una, una pestaña, de aquí desaparece. Entonces, podría ser que si tú hay algunas que ya sabes que las quieres tener siempre fijas, pues te las pones aquí bloqueadas y ya no te las borrará nunca, ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos? Aquí en este caso, este está arriba, ¿no? Pero... También le podríamos dar, por ejemplo, yo voy a dar esto de aquí, más, y dice, destacar este grupo, ¡pam!, pues me lo pone arriba para que yo siempre uh, lo tenga a la vista las que sean, ¿no? Con una estrellita, estas son las que tengo siempre disponibles. Esto es muy, es muy gracioso también porque incluso tú puedes compartir uh, todas tus, tus extensiones con otra persona, le puedes mandar el, eh, el enlace para, para que las vea o... o o mandárselas a través de un código QR ¿Vale? Eh, bien, esto lo cierro ¿Qué más tenemos por aquí? Opciones, aquí es donde lo vais a configurar ¿Vale? Cuando se restaura un grupo de pestañas Enviar las pestañas para Esto significa cuando yo aquí le doy a restaurar todo ¿Qué va a hacer? Pues yo lo tengo hecho de que me lo añada a la ventana actual Pero tú podrías decir que te abra una ventana nueva Bueno, esta es la configuración que cada uno se puede colocar Y luego, ¿qué hay de aquí de, de chulo? Pues venga, yo que sé, vamos a hacer, uh, mira, voy a abrir aquí el traductor, por ejemplo, pues cuando, tú cuando estás navegando también puedes coger y decirle, ostras, esto me interesa, pues ¿qué haces? Lo, te habrá aparecido aquí el OneTap y, y enviar esta pestaña para OneTap, o sea, tienes este menú también aquí que puedes utilizar, ¿no? Decirle, mándame esta pestaña a OneTap. Eh, o sea, todas, mándame solo esta, mándalas todas excepto esta, manda las pestañas que tengo a la izquierda de esta, ¿vale? Manda las pestañas que tengo a la derecha de estas, mándalas a un grupo con este nombre, ¿no? Vemos aquí las, las, los que yo tengo, ¿no? Pues tú le podrías decir: Mándalos, manda esta pestaña a este grupo de pestañas que tengo ahí guardadas. Como veis, a, a mí me gusta mucho, me simplifica muchísimo la vida. Y, y espero que a vosotras también, también os ayude. ¿eh? Si tenéis alguna duda me la dejáis a continuación y yo os iré respondiendo. Gracias por llegar hasta aquí y un besote.